Dios mío, esto es hermoso ¿Saben por qué me sorprende tanto? Solo de saber que la persona encargada de esta obra ni siquiera tenía estudios Es demasiado guau wow. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Voice. Miren mi coronita. Bienvenidos a mi videoblog. Yo me encuentro en el corazón de México, San Miguel de Allende. Fui hasta San Miguel de Allende para comprobar si lo que se decía en internet era cierto. Oigan, esperen, olvide el intro. Corre intro. que la ciudad más bonita más hermosa más bella está ubicada en un estado de méxico llamado guanajuato y el día de hoy vamos a estar haciendo un video sumamente divertido por acá estoy con gisa pero no sé anda por allá. ya la voy a buscar lo interesante es que estamos aquí en el corazón de méxico y vamos a estar haciendo un montón de cosas vamos a probar las cosas que venden por allí en la calle vamos a estar visitando lugares que ustedes me han dicho que quieren conocer y muchísimo más así que aquí empezamos por la belleza arquitectónica de sus edificios sus calles en sus patios arbolados y el ambiente de paz y hospitalidad que en ella se respira. San Miguel de Allende es considerada como una de las ciudades más bonitas del mundo. Es sumamente importante que ustedes sepan que la historia de San Miguel de Allende no inició tanto así como que a través de la violencia Sino que los españoles dominaron a través de la religión y la espiritualidad Pero antes de empezar a hablarles como que muchísimo Quiero ir al Centro Cultural Ignacio Ramírez Para que ustedes conozcan un poco es algo realmente majestuoso Tan majestuoso Que hoy en día es considerado uno de los monumentos de San Miguel de Allende Nos encontramos aquí con Laura Bustos Ella es directora de este Centro Cultural Lo que les quiero decir es que este es un lugar espectacular Es mágico en la, en la ciudad de San Miguel de Allende se fundó en los años 40 y se fundó con la vocación de ser un espacio para dar clases de iniciación artística es una escuela de artes para niños chiquititos para jóvenes para adultos y para adultos mayores wow. este fue un ex convento tiene sus grandes joyas eh, que, que no son secretos porque en realidad están abiertas al público se trata de obra mural eh, como saben en méxico tenemos una larga y muy muy importante tradición de arte mural Oigan gente, la verdad hace un poquito de hambre, entonces vamos a frenarnos para ir a comer algo, ustedes saben, panza llena, corazón contento y pues... Hay que comer, vamos que directo que con la panza vacía. Exacto. ¿Saben qué? Vamos a ir directo a Los Milagros, un restaurante que tienen que visitar si vienen a Guanajuato. Guanajuato. Sí, Guanajuato. Uf. Guanajuato, San Miguel, San, Miguel San Miguel Allende. ¿Y saben qué? Vamos para ese lugar porque pues nos dijeron que no podíamos visitar San Miguel Allende sin ir a comer a Los Milagros. Así que vamos a ver qué milagros hacen por mi pancita. Acabo de aprender algo de la comida o la cocina mexicana y es esto que se está sirviendo Gise. Este recipiente se llama molcajete, yo lo había escuchado antes pero no sabía que ese era el nombre, de hecho yo pensaba que molcajete era una comida, pero ya veo que es el recipiente donde ponen la comida. Mis amores acaba de llegar la comida yo estoy contenta miren este tamaño de molcajete se llama molcajete especial porque viene con cielo mar y tierra eso quiere decir que trae marisco ave y res él es arturo nuestro Hola, amigo tal? arturo el galán del día de hoy ya saben que el que se lleva el título el galán es la persona que nos ayuda a conocer un poco el sitio que estamos visitando cada edificio habla por sí mismo acerca de la historia de, de la ciudad ¿Y cuál es tu favorito pues para mí precisamente este que es la casa del mayorazgo de la canal una de las familias pues más apoderadas de aquí de San Miguel de Allende, de Allende perdón, en la época colonial impresionante la verdad, sumamente histórico, siglo 18. y yo pregunté qué es mayorazgo porque yo nunca he escuchado esa palabra en mi vida entera me comentaron que mayorazgo eran así como que las personas que tenían un poder adquisitivo bastante alto o sea que tenían mucho dinero la ciudad de San Miguel de Allende fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 2008 amigos, miren lo que me acaban de regalar un recuerdito del consejo turístico de acá de San Miguel Allende. Muchísimas gracias. Esto es definitivamente el corazón de México. ¿Y saben qué es lo cool? Va aquí, ve, en mi corazón. Wow, gente! No saben lo que estoy viendo en este momento al frente mío. Yo casualmente anoche descubrí el nombre que es Mojiganga. ¡Miren esto! Esa Mojiganga está hermosa y está enorme. Es como tres veces yo Tres veces yo No me permite tomar una foto contigo te sigo, eh Sí, nos tomamos la foto con gusto Sí, linda Anduvieron hace poco en León Y luego vinieron a Guanajuato Y lo estuve viendo Y yo, cuándo San Miguel? ¿Y cuando San Miguel? Lo puse a esperar Sí Una foto Sí, sí, claro Oigan, qué hermosa esta señora Que nos acabamos de encontrar La verdad, no esperaba No esperaba que tuviésemos seguidores tan cariñosos así en San Miguel de Allende y muchísimas gracias por siempre escribir y recomendarnos venir a este lugar la verdad es que apenas lo estamos conociendo y no nos arrepentimos absolutamente nada San Miguel de Allende en Guanajuato destaca por su legado arquitectónico e histórico su gastronomía y su creciente agua en la creación y exhibición de arte oigan quiero llevarlos a conocer Ay. al burrito más famoso de San Miguel de Allende antes en tiempos pasados en siglos pasados utilizaba mucho. Como sabemos los burros no son rápidos pero sí soportan muchísima carga Entonces esto era como que utilizado para transportar todo tipo de cosas en distancias muy largas Y hacen como una representación de lo que antes se utilizaba aquí en este lugar Bueno mis amores saliendo de acá del Museo de la Independencia vamos directo a probar algo típico de esta región Me hablaron de un dulce llamado tumbagones Es como un tipo este, anillo, este, lo agarran y al momento que lo vayan a morder este, si se les rompe quiere decir este, que pues, son infieles entonces hay que comérselo con mucho cuidado, con mucha discreción y pues demuestren su fidelidad. Ok. Yo, yo estoy segura de mí. Yo soy la persona más fiel del universo, créanme. Oigan, ya estamos aquí en el parquecito sentadas con nuestros tumbagones. A ver, Gise, ahí están los tumbagones. Y la historia detrás de esto se supone que es un dulce francés. Y uno tiene que ponérselo en el dedo como si fuese un anillo. Sin embargo, la forma es del sombrero que utilizan los papas. ¿Ustedes saben ese sombrero así largo? Bueno, esa es la forma de un tumbagón, así que vamos a probarlo a ver qué tal. Yo digo... Que yo voy a salir bien librada. Yo digo que Giselle no tanto. Vamos Giselle a ver. Bien Arturito. Arturito. Infiel Infiel. Infiel. Infiel. Vamos a probar a ver cómo nos va wow Te lo por Wow Giselle! Oye, me has demostrado que eres fiel atrás del reto de él. No, más no, fiel ya uh, en Instagram oh. Este momento es bastante crucial Crucial, determinante O sea, vamos a ver de qué está hecha esta negra sí, sí, hecha de miel y... Y nada, dale Pescado caribeño Ay, a la bestia La mujer más infiel de todo el planeta, brother Se le rompió todo Está rico yo creo que merezco una segunda oportunidad. Dale, pues, dale, una segunda oportunidad. No, mejor la guardo para cuando tenga más práctica. San Miguel Allende también fue reconocida como la mejor ciudad del mundo para visitar. Así que definitivamente es un lugar imperdible. Vamos sí. a conocer la iglesia, la parroquia. A mí me recuerda muchísimo al, al expiatorio. expiatorio. A no, también. en serio, como que la parte alta. Dios.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 parroquia San Miguel Arcángel, de estilo neogótico, muchas personas vienen de todas partes del mundo para conocerla. Pero más allá de su parroquia, San Miguel Allende tiene muchísimos lugares que tienes que conocer y por eso hoy te presento el primer capítulo de esta serie. Con gusto, con gusto. La verdad me encantó muchísimo, muchísimo visitar este lugar. Quiero recomendarles a todos que tengan la oportunidad de pasarse por San Miguel de Allende que vean a conocer sobre todo esta hermosa parroquia. Sin embargo, San Miguel de Allende tiene muchísimas otras cosas que ofrecer. Entonces está genial, la verdad me fascinó conocerla. Quiero mandarle un beso y un abrazo a todas esas personas que me recomendaron venir a este lugar. La verdad me encantó muchísimo. Quiero invitarles a que si este video les gustó Pues lo compartan con todos sus amigos Y si eres San Miguel de Allende, dale like a este video Compárteselo a alguien de aquí de San Miguel de Allende Yo soy Katherine Boys Sígueme en todas mis redes sociales, se las dejo aquí en la cajilla de información Y bueno, los dejo con un beso enorme Suscríbanse al canal si no lo han hecho Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y no se olviden de activar las notificaciones En la campanita Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subió un nuevo video, los amo demasiado Y nos vemos mañana En el próximo video